El Universal TV El 24 de agosto del 2010 se dio a conocer la mayor masacre de migrantes en México. 72 personas que intentaban cruzar a Estados Unidos fueron asesinadas en San Fernando, Tamaulipas. Han pasado cinco años y aún no se ha esclarecido el crimen. Algunas familias como los esposos Mirna y Miguel Ángel aseguran que ni siquiera tienen la certeza de que uno de esos 72 cuerpos fuera el de su hija, como les dicen las autoridades mexicanas. Aceptan hablar con el Universal TV desde su país, El Salvador, de donde Glenda partió el 10 de agosto del 2010 para reunirse con su padre que vivía entonces en Estados Unidos. En de salir bien, salimos súper mal. El 14 de agosto siempre recibí una llamada de ella que decía que estaba en México y este pues me dijo, mamá, yo estoy bien. entonces me dijeron de que, que para dónde yo le dije que para para Estados Unidos y usted ya vio las noticias me dijeron no le dije yo entonces este mire me dijo no le no le decimos que A la, a, la, a la PGR, creo que fue, entonces este, cuando yo fui allá yo les, les pedí y les exigí de que me enseñaran este, este, por lo menos este, evidencias, de, este, evidencias o prendas, cualquier cosa que fuera de mi hija para yo estar segura han pasado cinco años desde esa tragedia, hay muchas cosas que no sabemos en este momento. ¿Usted qué le exigiría al gobierno mexicano? Bueno, es que lo que yo le podría exigir es que nos saque de esta funda porque es algo que estamos viviendo, que sabemos que no es ella o no es ella. Después de esa masacre, los asesinatos masivos de migrantes siguieron ocurriendo. En abril del 2011, 196 cuerpos fueron hallados en fosas de San Fernando, Tamaulipas. Al igual que en la masacre anterior, las autoridades dijeron que los responsables eran los Zetas. Entre los 196 cuerpos estaba el de Carlos, un joven del Salvador que esperaba el nacimiento de su hija y que para darle una mejor vida decidió trabajar en Estados Unidos, también quería ayudar a su madre enferma. La señora Bertila sí tiene la certeza de que su hijo estaba en las fosas, muerto. Su caso ayudó a impedir que el gobierno mexicano cremara los cuerpos de los migrantes fallecidos. Bertila acepta hablar para el Universal TV desde El Salvador. Le voy a enseñar esta foto porque es la última del cumpleaños de, que tuvimos, pero esta es la, el de camisa roja es mío, el que desapareció. Él iba a tomar un auto que iba para la frontera. Eh, yo no recuerdo no si sé, Monterrey o. Donde, no sé, pero el bus que va para la frontera, no, no estoy. No, Reynosa, no sé si Reynosa o Monterrey, uno de esos dos, donde mi hijo toma el autobús y él le dice a su hermano que está en Estados Unidos que eh, pues toma el bus y pues ya nunca más supimos de él. Según lo que dicen las noticias, que él murió en. Donde muchas veces estuvieron bajando mucha gente secuestrando buses, eh, bajando a las personas, y creo murió ahí como el 30 de, de marzo. Dice lo encuentran el 3 de, de abril, según la, la información que dicen en los documentos que me, me dieron. Eh, entonces, presente a Canciller y ya porque México quiere cremar los restos de vivo. Y, y bueno, yo me opuse porque para nosotros pues eh, la costumbre nuestra es que, que enterramos los cuerpos y, y esa pues es la evidencia que quien tenemos ahí. ¿Quién mató a los migrantes? ¿Por qué? ¿Qué autoridades participaron? ¿Por qué no se han resuelto las investigaciones después de cuatro y cinco años? ¿Por qué México no quiere dar a conocer la información? Para el Universal TV, Yuli García. El Universal TV.